Hola, soy Martín Vargas y como ustedes ya saben, mantengo desde hace un tiempo un canal de psicología social aquí en YouTube. Vamos a aprovechar este hiato forzado del COVID-19 para poder abordar un tema que me fascina desde hace muchos años y que eh, de hecho vengo estudiando desde hace más de una década y que tal vez sea llamativo para algunos de ustedes. Estoy hablando del de tema del de Jesús histórico. Entonces lo que pretendo hacer en esta serie de videos es una exposición acerca de cómo es posible analizar, si es posible analizar y hasta qué punto, el tema del de Jesús histórico desde el punto de vista de la psicología social. Y vamos a empezar este tema estableciendo algunas definiciones que considero que aunque podrían ser obvias, en realidad serían útiles para luego poder desarrollar la discusión de una manera un poco más didáctica. Entonces vamos a empezar por definir qué tenemos por historia. Cuando tú recuerdas ese paseo que diste con tu primera enamorada, o la primera vez que fuiste a conocer el mar, o la primera fiesta, o tu graduación, etcétera, lo que estás haciendo es revivir el pasado, ¿cierto? El pasado es aquel momento en el cual esos eventos sucedieron. Pero eh, lo interesante es que al hacer esa evocación, estás filtrando muchas cosas. Por ejemplo, ese paseo por la playa, la primera vez que conociste el mar, está recopilado desde tu mirada, desde tu perspectiva con tus ideas y tu percepción sin embargo las otras personas que te acompañaban por ejemplo tu familia o muchísimos detalles que de repente percibiste o que, a, lo, a los cuales no le prestaste mucha atención eh, estarían digamos perdidos de esa memoria entonces eh, lo que quiero establecer para empezar es que el pasado no es la historia el pasado es todos y cada uno de los eventos, tal y como sucedieron en ese instante, eh, por ejemplo, eh, en 1878, cuando hubo la guerra del Pacífico, cuando eh, se produjeron las primeras batallas entre peruanos y chilenos, se produjeron eh, una serie infinita, prácticamente infinita de eventos, pero de los cuales los historiadores solamente han rescatado algunas cosas. Es decir, es imposible rescatar o reconstruir el pasado exactamente como sucedió. Siempre vamos a escoger solo algunas cosas. Es imposible, aunque tú te, no lo creas, pero es imposible reconstruir ese primer paseo por la playa exactamente tal y como sucedió. Porque la psicología humana no funciona así, ¿no? La, la memoria es una construcción. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente escoger algunos momentos, llenar, algunos espacios entre esos momentos, darle un sentido y tener ciertos criterios para escoger cuáles son los momentos más importantes de, ese, de esa vivencia. Y eso va a ser el equivalente, ese recuerdo va a ser como el equivalente de lo que es la historia para toda una sociedad, ¿no es cierto? El recuerdo es algo personal, la historia es algo colectivo o propio de una sociedad. Otro punto que ya he introducido en la primera viñeta es que la historia es un filtro y una construcción. No podemos recordar, ningún historiador aspira ni pretende reconstruir los sucesos exactamente tal como sucedieron. Por ejemplo, en, en la batalla de Arica, ¿no? para poder reconstruir el evento de la batalla de Arica tal y como sucedió, tendríamos que describir una serie casi infinita, como ya dije antes, de eventos, muchos de los cuales no nos estarían interesando nada o casi nada. ¿no? Por ejemplo, las, la, las moscas que paseaban por los cadáveres después de la batalla, la temperatura del sol sobre algunas piedras de la fortaleza, eh, las gotas de sangre que cayeron sobre es, un soldado al momento de asesinar a otro, etcétera, etcétera, son situaciones y detalles que es imposible de rescatar a estas alturas, entonces tenemos que filtrar, tenemos que escoger qué elementos rescatamos del olvido, qué elementos consideramos importante y eso es un filtro, no podemos traer el 100% de situaciones del pasado, solamente vamos a filtrar algunas cosas y de hecho como casi siempre pasa, quien aspira a escribir la historia no ha estado allí y aún si hubiese estado allí eh, su percepción no puede abarcar el 100% de los eventos, entonces va a haber eh, elementos o situaciones o, o momentos o circunstancias o cadenas de causas y efectos que él o ella no va a poder como historiador eh, pues al 100%, entonces va a tener que construir, va a tener que deducir, va a tener que hipotetizar, ¿no? Entonces va a tener que conjeturar. Entonces todo esto eh, es parte de la labor del historiador, es decir, el historiador es un filtrador de los eventos del pasado y es un constructor de la relación entre esos eventos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también para irnos entendiendo acerca de qué es historia. Por último, tenemos que ser conscientes de que cada vez que hacemos un filtrado, digamos, ¿no? por ejemplo yo hablé al principio de una, de una experiencia personal, ¿no? de un ejemplo personal, la primera vez que paseaste con tu primera enamorada, tu primera pareja, o tu primera enamorada, según sea el caso, eh, ese paseo probablemente esté impregnado de memorias y de imágenes de tu pareja, que es algo que evidentemente revela un sesgo. Es decir, esa, esa vivencia, más que reflejar la realidad, refleja tu interés de ese momento. Porque probablemente alguna otra persona que no hubiese estado particularmente interesada en tu pareja habría vivido y recordado la situación de una manera muy distinta. Pero tú, al estar enamorado, sentaste tu foco de atención en cierta persona y ese recuerdo está saturado de la imagen de esa persona. Entonces, eh, finalmente, toda recolección, toda, todo intento de hacer historia, en realidad refleja el interés de la persona que escribe. ¿No? Luego vamos a ver, por ejemplo, que ha habido eh, relatos de Jesús, y esto es particularmente muy claro en el caso de Jesús, eh, en el cual las personas lo reconstruyen, no tanto con sus características, sino con las características que quisieran ellos que tu hubiese tenido, o las características que están en su psique o en su metodología. Por ejemplo, autores existencialistas que reconstruyen un Jesús que termina siendo existencialista, ¿no? o historiadores que consideran que lo mejor o lo más significativo de la historia de Jesús es eh, la dimensión política, entonces reconstruir un, un, un Jesucristo político, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de, de sesgos al momento de eh, reconstruir la historia. ¿no? Pero por otro lado tenemos el otro extremo, ¿qué pasa si queremos hacer una historia pero que no sea eh, un espejo del autor, sino que sea un reflejo fiel? Luego eh, vamos a ver qué es virtualmente imposible, reconstruir un evento tal y como sucedió, porque desgraciadamente, aun si fuera mecánicamente posible, si mecánicamente pudiera yo reconstruir cada uno de los eventos, el 99% de esos eventos, esos detalles, no serían relevantes ni importantes y solamente entorpecerían el relato. Entonces, la historia no es ni, un, ni una recopilación o un registro mecánico o fiel una foto, por ejemplo, del de pasado, ni tampoco necesariamente tendría que ser un espejo de la persona que, que hace la historia. Entonces, a eso tenemos que tomar en cuenta eh, al momento de, de crear esta, este, este ensayo de reconstrucción de Jesús histórico, no, no caer ni en la ilusión de querer, de querer hacer una, una fotografía, un relato fiel de la historia de Jesús, y tampoco engolosinarnos demasiado en nuestros propios sesgos y pensar que eh, vamos a ir por la verdad histórica de Jesús y, vamos, y, ten, y terminamos con un Jesús que lo único que hace es reflejarnos, un espejo de nosotros mismos, ¿no? nos refleja nos re, refleja nuestras preocupaciones, refleja nuestros, nuestras motivaciones. Entonces, ni lo uno ni lo otro.